Poor, incompetent beast could only fight until it was reduced to scrap. I'll have you know, I brought plenty of copper tents this time, sir. Oh, put a sock in it, private. Sir Nikolai, please. I'm afraid I cannot allow you to pass, Master Yu. But, Sir Nikolai, her holiness is... I say it once more, for good measure. I cannot allow you to pass. Careful, you. I've seen eyes like his before. He'll die before he gives in to us. But, Sir Nikolai, why? Why are you fighting for the Kaiser? Are you out for revenge? Like Jan? Forgive me, Master Yu. You do have the right to know. I fight for the Kaiser to atone for my sins. You heard from Jan, did you not? Of the evil rotting the Crystal Guard from within? Signs of that rot were already evident when I first joined their ranks. I swore an oath with my fellow young knights to strive for change. To restore the Crystal Guard to its former glory and honor. One by one. My brothers fell to temptation, lured away by the promises of the rich, pandering to the wishes of the powerful. Until that day, nearly a score of years ago, the seat of the Orthodoxy was captured by an army that had amassed so quickly, it was as if it had formed out of thin air. An army commanded by the man who would go on to establish the modern duchy of Eternia. The Temple of Earth soon fell into their hands. For a year, we could do nothing. The Orthodoxy's leaders struggled desperately with the question of how to address the threat posed by this fledgling nation. In the end, we were stripped of our arms. The Crystal Guard disbanded in all but name. The political clout and military might that Crystalism once possessed was lost. And yet a part of me felt relief. At last the rot would be swept from our order. But I was wrong. Oh, how wrong I was. Justice was a farce perpetuated by those with power, trotted out whenever it would serve their ends. The backlash against any who spoke out against them grew ever more cruel. Bribery and betrayal were our bread and butter. Law, justice, such ideas were worth less than dirt. I did nothing to stop the injustice. The suffering of many is blood on my hands. No matter what I must sacrifice, I will atone for my sins. This is the path I have chosen. And so I beg of you, Master Yu, abandon this struggle. We have the power to rewrite history. This world, all the pain and tragedy, will disappear, and a new and better world will take its place. For the sake of Luxendark, Master Yu, stand down from this fight. Curse it all. I was so proud to be in the Crystal Guard, the leader of the three Cavaliers. The Crystal Guard was... is? You! You can't give up now! You! You choose wisely, Master Yu. In our new world, the Crystal Guard will be reborn as the honorable order... I... know... this... is the right choice. And I choose to carry on. I will not turn back, Sir Nikolai! You... Yeah. Jan was right. When I set out on this path, maybe it was out of some naive sense of duty. But that's not it now! Idia... She may always tease me, but when I needed her most... When I was lost and alone, she took my hand and led me forward. Tiss may act all carefree, but he's the first to throw himself on the line when his friends are in danger. He's always there by my side, ready to help without me saying a word. He's like a big brother to me. And Magnolia, her spirit, her energy, her dignity. There's more to her than I could ever know, but I want to learn more. The people who matter most to me are right here, in this world, and you are not gonna take them away from me! I'm disgusted by the Crystal Guard's past. I won't deny it, but even still, I'm gonna make it right here, in this world. By Kuda Gravy or second chances, we will make things better. This is what I'm fighting for, Nikolai. It's not just some duty I was tasked with or something to keep up appearances. This pues is what I truly believe in. Your strength of will is most admirable, Master Yu. It nigh brings a tear to my eye. And yet, I cannot. I will not back down. I too must fight for what I believe. Bueno, vamos a luchar contra Nicolai. Hay un escudo y dos lanzas... Imperiales, claro... Y Nicolai... A ver... Para robar... Hay un capote rojo que la verdad que no sé lo que es, así que... Vamos a robar... Y vamos a ver... Dice que escudo va a el escudo de la guardia imperial... Va a defender a sus aliados y contraatacará contra contra con... Falange... Hace mm -mm -mm -mm. especialmente recomendamos el ataque de, de elemento rayo, vale... Ok, ya sabemos qué hacer. Primero, estamos un poquito jodidos de antes, así que vamos a usar la magia sagrada para sanar un pelín a todos los aliados. Yu, por supuesto, va a usar mmm, magia espiritual de rayo contra todos, por favor. Causa efecto de daño físico. No. Causa efecto durante varios turnos. Eh, tal cual. Después Magnolia Que ataque a Lanza de la Guardia Imperial Itis vamos a robar Robar, robar Al escudo de la Guardia Imperial Para coger ese capote rojo Vale, ya he cogido Importante, ya está Rayo son débiles ¿Eh? Uy, menos mal 41 105 200 Vale Tú vas a sanar, niña <ríe> Tú vas a cerrar ya todo Vale, cuando intenté Atacar a Nikolai El, el escudo lo defiende así que la cosa sería entonces atacar el escudo uh... atacar al escudo Venga. bien Jeje. Fallo. Falló. Bien. Ups. Menos mal que el daño se reparte cuando le toca a Magnolia. Eh, no estamos tan mal, vamos a usar de fulco magnolia. Magia espiritual de rayo. y Idea que ataque al escudo de la guardia imperial Y también. Venga, toja por escudo. Bien, ya está. Fuera. Vamos todos por Nikolai. Se sana a sí mismo el muy capullo 4500 uh... Dice que los ataques simples de Nikolai pueden superar los 600 daños De daño Y puede usar doble rayo por sorpresa Cuando causa entre 700 y 1000 de daño al grupo Y se puede curar <ríe> Y usar de foul junto con caballero divino. Junto a caballero divino para aguantar más tiene 20.000 de vida. Uf. Uf. Jolines, encima me dice que, que hay sorpresa. Vale, venga, vamos a hacer todo lo posible por cargárnoslo. Vamos a usar de forco Magnolia, que vamos a poder, vamos a tener que utilizarlo varias veces. Vamos a hacer Hellspin. Vamos a atacar con hidalguía estampida. Y vamos a hacer una furia aquí. Encima es está defendiendo el muy capullo. Está en default. Está en default. Venga, vamos a usar el pecado de suizura Estoy avanzando lo... Las invocaciones porque Se hacen eternas a veces eh, Está mejor Doble rayo, ahí estamos Bueno Bueno, tampoco quito mucho Vamos a avanzar el pecado de suizura Ay, me pasó un poco Venga, más manualidad no Vamos a empezar a sanar que ya lo va necesitando Vamos a utilizar el fuego de Prometeo No, no está ese tipo que no se ve Así que vamos a dejarlo eh, Estampida otra vez Lo bloquea Que si no es un default, como está comentando Bueno, es el tren este de fuego Así que vamos a avanzarlo ya lo hemos visto muchas veces, estampida Venga, más nadie, vamos a empezar a atacar también Rayo eh, Vamos a usar Resplandor pues, Ya que estoy viendo a Nicolai un poco negro <ríe> Estampida y vamos para allá Ah, se puso en default vale tener en cuenta que si se ha puesto en default es por algo vamos a usar nosotros default en todo uy menos ti, no puedo bien me he cargado Nikolai. enough of this madness Nicolai if you keep fighting you're you I do not fear death master you on the contrary I give myself to it gladly if it would create a better si world Sí, Si una porrigna. Bueno, al menos surtió efecto todos los de Fall. Vamos a... A que vea, utilice dos veces rayo ahí. Tis también. Dulce resplandor. Hidalguía. Vamos para allá. Ah. Toma. <ríe> 500. Rayo con toquita 1000. Pues mira, vamos a usar rayo siempre. Vamos a usar Rayo Vamos a usar Rayo también Y la armilla estampilla Y con Tiss Vamos a hacer Esto no va a servir para nada Y vamos a usar velocidad divina porque antes que tomile entonces caballero divino vale ahora aguanta más no, yo voy a seguir a lo mismo tal cual Yo creo que esa es la estrategia. Y curarse de vez en cuando cuando nos ataque. Como ahora. Pero bueno. Más no, están... no le ayudan. No tienen daño nunca, no sé por qué. Pero bueno. Vamos a usar un poco de magia. Para curarnos. Eh, vamos a usar ese salto. O oh, salto, alto, super salto. Vamos a probar con super salto y furia. Aquí. Proseguimos igual, ¿no? Hay que sanar un poquito a Tis. Yo soy este notayo. Ay, mira qué bien. You have grown strong. You. Strong of body and strong of will. To think your will would prove stronger than my own. I am devastated. And yet, I've never felt more proud. How quickly boys become men. It brings a tear to my eye. You have grown strong indeed. You I will say it once more. For good Measure your beliefs, your love for your friends. It is from here that true strength is born. Stay true to them. Oh, murió Nicolai. Al final no era tan malo el pobre. Uh, nos da bastante experiencia. 2807 de experiencia, 288 de punto de trabajo. No está mal. Y ganamos 2310 kills a no le sube de nivel Sea también you también dis no <ríe> pues nada espero que les haya gustado que les haya servido porque Nicolai se las trae porque 20.000 DPS y después otros 15.000 madre mía pues nada como le dije espero que les haya gustado si es así dale aquí abajo like y si todavía no estás suscrito puedes suscribirte también aquí abajo a la derecha pues nada nos vemos en el siguiente episodio adiós